Mi nombre es eh, Romina Verdún, tengo 28 años, eh, vivo con mis padres en la ciudad de San Lorenzo, trabajo de forma independiente. Una amiga me comentó de la organización Habitat justo cuando necesitaba un baño privado. Un baño en malas condiciones puede acarrear enfermedades, por eso es tan importante para mí y para mi familia contar con un baño saludable. Acudí a Habitat presentando mis documentos, me aprobaron el crédito en forma muy rápida, vinieron a verificar los arquitectos de, de la organización y me construyeron. Así que agradezco a Habitat por darme la oportunidad de acceder al crédito e invito a las familias para que puedan acceder a Habitat y puedan mejorar la calidad de vida de su familia y su baño.